En Navidad recordamos, obviamente, a María y, por supuesto, a Jesús. Pero una persona que tal vez muchas veces pasa desapercibida es San José. Ese hombre fiel, ese hombre sencillo, ese hombre de fe, que supo decirle también que sí a Dios, a pesar de que no tenía nada sencillo el plan que le estaba proponiendo. Ese hombre que no repudió a María, sino que la acogió porque sabía que Dios le estaba pidiendo eso. Ese hombre que simplemente dijo que sí. Ese hombre que no se complicó porque se sabía llamado una misión. Aunque tal vez no era la que soñaba, pero sí la que Dios soñaba para él. No busquemos nuestros planes. San José nos enseña que abandonándonos en manos de Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Estás dispuesto? Hazlo. Urge, porque ya se está acabando este adviento. Soy el Paradolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.